Viveros, yo soy Cerecero y bienvenidos a un capítulo más de esta Road to Nations Cup. Le quiero mandar un saludo muy fuerte a Pablo Rodríguez Zamora. Pablito, pifa la vida, gracias por ver este canal, gracias por suscribirte. Te mandamos un fuerte abrazo, sigue pipeando en el mundo, Pablito. Pues bien, empezamos con, con esta serie de Nations Cup, Road to Nations Cup, que realmente es de dos capítulos. Una serie corta con este torneo increíble que junta jugadores de diferentes nacionalidades. Y es muy divertido, estamos con Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, y aquí, este equipo increíble lo que enfrentamos en las semifinales. Es eh, yo, con Stu Rich, está Sterling. Está también por ahí el Charagui de, del Milán. Y nos vamos a enfrentar a Lobos FC. Que se ve muy bueno su este jugador. Empieza el partido a minuto número uno con toda la intensidad. Ya vamos por ahí. La tiene Tani Kras. La tiene Tani Kras. Kras. Kras. Kras. La toca para Rubén. Y penal. Penal, me parece clavado. Pero marcó penal el árbitro. Tranquilo, Müller. Y aquí el especialista lo que nos hizo a México nos favorece. Y el día de hoy ven el clavado. Desde los tres metros. Desde los tres metros se avienta Robin. El artista, el estafador. El loco, el actor, Robin. Y claro que sí, el que la paga la hace. Y Robin va a cobrar el penal. donde cortó? ¡Ah! Lo engañó, como engañó el árbitro. Un golazo de alguien, Robin. Yo soy el estafador. Grítales. Claro, artista. Claro que sí, Robin. Tú tienes la razón. Y nos pone arriba 1 por 0. En este partido que es clave para las aspiraciones de nosotros en la Nations Cup. Aquí la despeja. La tiene Robin Hutt de Rossi. De Rossi, el Charagüí. Nuestro portero nos salva. Por un milímetro nos salva el portero. La toca ahí Carvaja. Carvaja se va solo. Robin, la Robin. Claro, corre la milla como corre Robin. Corre como loco, como Gacela. Se quita uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Se la quita uno. Ahí Solo, solo por la derecha. Crash, crash, ¡Golazo! Un golazo de Tony Cross. Y claro, lo te la tocó el estafador. ¿Qué pase le dio Robin? Se quitó como a tres y le da un pase pleno de gol. Que si la falla, lo corremos del equipo. Mira aquí a Robin cómo se quita un jugador. A otro, ten, papá, te la cedo y golazo. Neymar. Neymar la toca para Robin, que está solo. Entra solo por el a Robin. Robin, ¿qué hace? Uy, se quita uno. Le quiebra la cadera y el cuerpo. Palo. Neymar ¡Roben! El rebote Uy, ¡Un Golazo estafador Golazo Roben! El clavadista El clavadista profesional Roben. La toca muy bien El la Lady rebote Dice que todo lo que te toque Es gol Rebotes Uy, Y ahora Sterling La toca Storridge todo es momento de regresar Cabela Cabela para Storridge Nadie lo para Baran. Uy Uy, nos hicieron el, el segundo, el primero. Este es el primero de, de estos cuates, minuto 25. Todo puede pasar, la verdad nos pone contra las cuerdas de nervios este gol en las semifinales de la Nations Cup. Minuto 35 para Robben, quiere apelar el marcador. Robben, ¿para dónde? Vuelve a romper la cadera de este cuate. Uy, la toca Cross. ¡Müller! Müller le remata incómodo la pelota, le cabeceó el hombro al otro defensa y no logra mantener la pelota. Ya pasa el segundo tiempo Robben se quita uno ¡Robben! ¿Qué le pasó a Robben? Estaba solo contra el portero Se lo había quitado y no puede marcar el gol Neymar se hace en el partido Tinte de Arrabona Cuau Cuau La alcaldía de Cuau Puerra vaca Uy No logra no, meterlo en el partido No hay más No hay más Se acaba Ixvich de Shane. Claro Müller Todos te entendimos y Robin se hace presente en el marcador Claro, más clavados, quiero más Pum pum, quiero más Y logramos pasar a la final De la Nations Cup Y se viene el último partido De la Nations Cup Con, vean más, están alterados los jugadores Vean a Balotelli, vean a Scholl Vean al defensa del Manchester City, vean a De Gea Están alterados, sí, están alterados Yo no usé nada en este partido, pero aquí yo creo que le pusieron habilidades más 10 a todos los jugadores, entonces va a ser algo muy increíble contra Magix FC mágicos FC, los amigos de Zidane, de Harry Potter, de los maguitos uy manane, no logra conectar bien la pelota, balotelli balotelli, balota no puede meter la, la pelota a la portería y se viene la tromba de Magix FC la toca cross un error en la salida gol, golazo de Kras, Kras, Kras, Kras eso, Tony Cross demuestra la fuerza de los Rocky Balboa. Y todos ahí celebrando en la final de la Nations Cup. Ver el error, cómo sale la defensa para buscar el fuera de lugar. Lo dejan solo, se encuera la defensa, se queda desnuda. Y Tony Cross no desaprovecha la oportunidad ante una defensa sin pantalones. La tiene Müller, Müller, uy, se quita uno, no es lo suyo. Oh, golazo, Müller. Golazo, Müller. Claro, Willkommen. in. We'll ich Eso, Müller. Diles en alemán todo lo que les tengas que decir, pero mete todos los goles. Müller nos pone 2 a 0 en esta final de la Nations Cup, que es clave de ganar. La tiene Sturridge Sturrich, tómala en la cabeza. Le tocó, me parece que a Barán Y le movió más de una idea. Aquí la tiene Robin. Robin se quita dos. Entre dos, Robin. Tócala, Robin, pégale a lo que quieras. Y uy, le sale machucado el tiro. No logra concretar la pelota. Y Robin se pierde otra vez una oportunidad más. Aquí se quita uno. Se quita el otro. La ruleta la decidan. ¿Y para dónde De Gea? Y ya está siendo factor De Gea en este partido. Evitando bastantes goles. Y se quieren acercar. El cabezazo seco. Duro. Se va por un lado. Esto pudo haber sido el 2 a 1. Sin embargo, Robin le quiere pegar. ¿Para dónde dejea alterado? Con Crembuterol en la sangre. Y se acaba el partido. Se acaba el partido. Claro. Mushma. Y campeones de la Nations Cup, Barán, Carvajal, qué equipo, qué saga, lo recordaremos por siempre, durante toda la historia de este siglo se hablará de este equipo de la Nations Cup con Müller, Pirlo y Barán en la defensa, Neymar también por ahí, Robin, el, el clavadista, el artista, el ratero. Muy bien, Fiferos? Gracias por ver este torneo, por seguirlo junto conmigo este camino en la Nations Cup. Recuérdenlo, yo soy Cerecero y tiramos el clavado y estafando al mundo. ¡FIFA la vida!